Mazinger Z, todo sobre el robot más famoso del mundo. Mazinger Z es una serie de manga y anime creada por el dibujante y guionista japonés Geno Kai en la ficción. Mazinger Z fue el primer robot gigante tripulado por un protagonista, marcando las bases del género Mecha. Tras el éxito de esta franquicia, tomaría fuerza el género conocido como Mecha. La historia de la serie trata sobre un grupo de científicos que disponen de un robot gigante en su lucha contra las fuerzas malignas del Dr. Hell. También conocido como Doctor Infierno en algunos países de habla hispana. El manga fue publicado por primera vez el 2 de octubre de 1972 en el semanario Snow Jump. En 2009, la serie se reeditó en un nuevo manga titulado Sin Mazinger Sheki, Z-Gen, que incluyó novedades en la historia. 7 El anime de Mazinger Z, por su parte, se estrenó en el canal Fuji TV el 3 de diciembre de 1972. En enero de 2001, la revista Animaje publicó una lista sobre los animes más populares de todos los tiempos, en la que Mazinger Z se colocó en el número 11. Orígenes Kishishin Nagai, más conocido como Genagai, siempre ha confesado su pasión por la serie animada Tetsujin 28G, Gigantor creada por Mitsuteru Yokoyama en 1956, también conocida como Iron Man 28 en México, que trataba de un robot gigantesco muy poderoso y sin armamento que tan solo se valía de su fuerza para luchar contra las fuerzas del mal. Este robot estaba guiado por un niño a través de un control remoto. Otra de las series que fascinaba a Age era Tetsu Wanatomu, Astro Boy, creado por Osamu Tezuka como un manga en 1951. Este personaje también pasó al anime en 1963 y trataba de un robot creado por el Dr. Tenma que había intentando crear un duplicada imagen y semejanza de su hijo fallecido. Sin embargo, aparte de total autonomía y del raciocinio propio de un niño de 6 años, el profesor Tenma había dotado a su creación de poderes especiales, una fuerza sobrehumana, superoído, vista de rayos X y la capacidad de volar, Genaga y deseó hacer su propia serie animada de robots su primer manga en esa dirección fue GTT Robot. Sin embargo, sentía que su proyecto no le satisfacía pues tomaba prestado mucho de las series de sus mentores. Cierto día, estando naga y atrapado en un atasco de tráfico, pensó que sería fantástico que a su coche le salieran piernas y así poder sortear el resto de automóviles parados por encima, 10. Esta idea nació su inspiración, un robot gigante que podría ser controlado desde su interior, como si fuera un automóvil. Además, poco más tarde tendría la idea de un primer robot transformable, el Jetter robot y Grazer X, aún antes de concebirse series como Voltron, Macross y Transformers. En sus conceptos originales, el título para la serie era Energer Z, que era controlado por una motocicleta que accedía por la parte posterior de su cabeza. Sin embargo, debido a la repentina popularidad de la serie Kamen Rider en la que se usaba una motocicleta, Nagai sustituyó el sistema de acceso del robot por un planeador pillar, reciclando después esta idea para el robot Yana, Más tarde, jugando con la dualidad de los conceptos del bien y del mal, rebautizó a su robot, tomó la raíz "ma", que significa demonio, y la raíz yin que significa dios, y las unió conservando la sílaba final del nombre de Energer original, resultando el nombre de Mazinger Z. Con este nombre le confiere al robot una doble faceta, el Mazinger Z puede ser un benefactor o un destructor, un dios o un demonio, según el uso que se le dé. Asimismo, el diseño de la base de acoplamiento del planeador que se asienta sobre la cabeza de Mattinger Z es el mismo que el de su serie de manga El caballero del demonio de Dante, Demon Lord Dante 10, en la cual el demonio gigante tiene a la frente insertada la cabeza humana de Ryo Tatsuhi, el hombre joven que se combinó con él. Este manga le serviría después como prototipo para su popular Devilman. Un dato curioso es conocer que el nombre del piloto, Koji Kabuto, Toma su apellido de la palabra japonesa que significa casco, coincidiendo con el hecho de que para que el robot funcione necesita ponerse a Koli en la cabeza. Argumento y desarrollo de la historia Rodas es la isla griega más extensa del archipiélago del Dodecaneso. Tanto el manga como los diferentes animes ubican el origen de la historia en la isla de Bardos, traducido en algunos países como España por Rodas en el primer anime que curiosamente está deshabitada y con gran cantidad de restos arqueológicos en pie. En el transcurso de una excavación arqueológica encabezada por el mundialmente famoso Dr. Hilson hallado los restos de unos gigantescos autómatos milenarios, enterrados bajo las ruinas de lo que parece haber sido el enclave de una civilización milenaria, dicha civilización muestra semejanzas con la micénica del mar Egeo y se ha traducido por Miken y también por Miken El descubrimiento es sensacional para la historia de la humanidad. Sin embargo, el Dr. Gell advierte que es mejor no difundir la noticia hasta no conocer mejor los detalles del descubrimiento, y pide que se le deje investigar en privado. Acabada su investigación, el Dr. Gell reúne a todos los científicos y les presenta a los ciclopes robots restaurados. Con ellos, anuncia su intención de postrar al mundo a sus pies y pide la lealtad de todos los presentes. Los científicos se niegan y el Dr. Gell, con un bastón de mando, despierta a los robots que, gracias a un ingenio electrónico que les ha colocado, Siguen ahora sus órdenes, los robots comienzan a masacrar a los presentes, uno de los cuales, muy parecido a Polo A, uno del episodio 73, escupiendo lenguas de fuego de su boca, desata un infierno. Tan solo el profesor J.Z. Kabuto consiguió escapar de la masacre, refugiándose luego en Japón, donde comenzó a desarrollar el robot construido con los últimos avances de energía y tecnología, usando la energía fotónica del reactor de Japanium y la superaleación Z de su invención creada con este mismo material y única capa de soportar la energía fotónica. JZ esperaba poder impedir los ambiciosos planes del Dr. Gell, dando vida al Mazinger Z al varón Asura, aliado del Dr. Gell, asesina al Dr. Kabuto. Pero antes de fallecer consigue contar a su nieto Koji Kabuto los malvados planes del Dr. Gell y le da a conocer al Mazinger Z. Es en este momento cuando JZ Kabuto le cede la responsabilidad de manejar al robot pero Koji jamás había manejado máquina parecida. En lo sucesivo, el Dr. Hill acechará constantemente con sus creaciones a la humanidad, pero ahí estará siempre Mattinger Z para enfrentarse a sus planes. A pesar de que el Dr. Hill fue un científico destacado, los conocimientos que poseía no se igualaban a los de su colega japonés. De hecho, en la mitad de la serie se auxilió de un destacado ingeniero en robótica de la misma nacionalidad que él, el, el alemán Dr. Hein Heinrich, al cual revivió como un kiborg. Tan notable fue este ingeniero alemán que, ante su soledad, el Dr. Hein Heinrich creó una niña kiborg con sentimientos humanos a la que crearía como su propia hija, la misma que tendría un destino cruel en la serie. Nuevos robots y nuevas armas salen de las fábricas ocultas y secretas del Dr. Hell, lo que supone un reto de actualización continua en tecnología para el Dr. Yumi, asistente del Dr. Kabuto que atiende y supervisa la ingeniería de Mazinger Z auxiliándose varias veces de ingenieros en robótica de los Estados Unidos. El Dr. Yumi también construyó un robot de nombre Afrodita, que era pilotado por su hija, Sayaka Yumi, aunque no fue destinada en principio como arma de combate, posteriormente fue adaptada técnicamente como arma de defensa. A la par de la secuencia de la serie, surge un amor ambiguo entre Kabut y Sayaka Yumi, Desgarrado continuamente por las fechorías del Dr. Gel, y la era de venganza que Koji Kabuto siente por dentro, así como las personalidades de ambos. Koji es orgulloso y tosco, obstinado, y Sayaka es celosa y de carácter fuerte, con lo que parece que ese amor nunca se concreta. Mazinger Z, el robot. El Mazinger Z es un robot creado por el Dr. JZ Kabuto, para detener los planes de conquista del mundo que tiene el Dr. Gel. Según estimaciones realizadas en 2008, el presupuesto real para la construcción del robot hubiera alcanzado los 725 millones de dólares estadounidenses, 8 sabiendo de la genialidad del Dr. Hill en la construcción de robots. El Dr. JZ dotó al Mazinger Z con la tecnología más avanzada energética y siderúrgica. Para su construcción utilizó una aleación que contiene un mineral de japanium, un mineral que tan solo se encuentra en el Japón y cuyo yacimiento se mantiene en secreto, aunque se conoce que está cercano al monte Fuji, pues este mineral es esencial para el procesamiento de la energía fotoatómica. La aleación con la que está construido el Mazinger se conoce como superaleación Z, y no solo tiene una resistencia mayor que la del acero convencional y una temperatura de fusión por encima de los 6 milésimo C, sino que además permite al Mazinger Z usar energía fotónica para alimentarse, lo que le confiere al robot y a su armamento un gran poder. El Dr. Gel no cuenta con material de similar resistencia y busca apoderarse de él para perfeccionar sus monstruos mecánicos. Puesto que el robot tiene una altura de 18 metros, el Dr. JZ Kabuto construye una nave voladora, que, planeando impulsada por unas hélices colocadas horizontalmente, ascendir hasta la cabeza del robot, para alojarse allí. Una vez acoplada la nave en la cabeza del robot, este queda activado y el piloto puede maniobrarlo. El Mazinger Z termina por alcanzar una potencia de 65.000 caballos pudiendo levantar alrededor de 150 toneladas. Control. Genagai quería tomar ciertas ideas sobre el manejo del robot de sus antecesores y, sin embargo, que no resultara demasiado similar para el suyo. Pretendía crear un robot tripulado, manejado por un piloto, pero deseaba que quedara patente que el robot interactuaba con el piloto, como si ambos quedasen vinculados, hombre y máquina por algo más que cables y acero. De hecho, a veces el robot parece tener voluntad propia, por ejemplo, algunas veces Koji se lo encuentra fuera de su hangar, como si tuviera ganas de luchar. Los robots del Dr. Hill eran controlados por un bastón de mando que los activaba, y entonces como si estuvieran en trance, los robots comprendían las órdenes de su amo, las obedecían y acataban. Por el contrario, cuando Koji controla al Mazinger Z, se conecta a él como un amigo y como a tal se dirige. Lo controla con un cuadro de mano bastante simplificado, y el robot responde a la voluntad de su compañero. Así casi siempre, excepto, la primera vez en la que Koji quiso hacerse con el robot y perdió los nervios. En el manga, en este capítulo Koji acaba arrasando medio Tokio con su robot. Otra característica que adopta el Tandem Robot-Piloto es que al ir el robot tripulado, los golpes, zarandeos, electroshockax, y otros males que el robot soporta, son compartidos por el piloto. Aunque técnicamente los daños sufridos en el robot se reflejaban en la cabina por las vibraciones en su estructura, provocadas por golpes, choques térmicos, eléctricos, etc. de sus contrincantes. El Pilder El Pilder, llamado en algunas traducciones planeador, es parte del robot, pero también puede ser maniobrado de forma autónoma. En la época en la que el Mazinger Z era incapaz de volar, el Pilder era la única opción que tenía Koji para plantar cara al enemigo en combates aéreos. Por ello, el Pilder también está dotado de sistemas de defensa y de ataque. Cuenta con ametralladora, que sería sustituida por un lanzarrayos, misiles, cortina de humo. Más tarde, el Overpilder, el Pilder original de Mazinger, sería reemplazado por el Jet Pilder, que en lugar de llevar hélices para impulsarse, estas fueron sustituidas por cohetes de reacción direccionales. El nuevo Jet Pilder, resultaría mucho más veloz y manejable, y estaba mucho mejor armado. El pilder tenía por lugar de descanso habitual, el porche inferior de la vivienda de Koji Kabuto, junto a la moto del adolescente y la bicicleta de su hermano. A él accedía Koji a través de la cúpula hemisférica que abierta daba acceso a su interior. Esta acción la realizaba Koji, por lo general de un prodigioso salto desde el piso superior, puesto que siempre era llamado con urgencia para enfrentarse a un nuevo peligro. El Jet Scrander al principio el Mazinger Z tan solo podía moverse por tierra alcanzando a la carrera una velocidad de 360 km por hora. Debido a los ataques desde todos los elementos, los científicos del Instituto de Investigaciones Fotoatómicas se percataron que el Mazinger Z necesitaba conquistar el cielo y los mares. Los mares los conquistó con facilidad colocándole unos propulsores en los pies, se le tuvo que revestir y sellar uniones puesto que se le filtraba el agua a sus mecanismos interiores, podía alcanzar una velocidad de 20 nudos sin embargo para la conquista de los cielos al no poder, por su diseño, insertarle alas a su estructura que lo haría incluso. Menos maniobrable. Al contrario que otros elementos, para las alas y el motor cohete se requiere la tecnología estadounidense de donde el Dr. Yumi trae el diseño inicial. Las alas externas eran acoplables y estaban propulsadas por dos cohetes conociéndose a todo el ingenio como dietes Grander. Como serie de fantasía que es, muestra unas capacidades asombrosas para el Jet Scrander caso de sus prestaciones o la enorme precisión para el acoplamiento, puede hacerlo sobre un objeto de 18 metros de largo y en movimiento. En caso de fallar automáticamente Gira y lo intenta de nuevo, estas alas, que se ciñen a su cintura mediante una pincha, el Mazinger Z podía volar a una velocidad de Mach 3 con capacidad de mantenerla sin derretirse por la fricción y romper las aristas de la cabeza por el rozamiento. Sin embargo la serie no renuncia a ciertos argumentos científicos y así el Dr. Nosori advierte a Siro de que el borde del ala, como a la Supersónica, que es, presenta un filo cortante y no redondo como las alas subsónicas. Debido a una serie de atentados, el Jet Scrander acabó por ser trasladado del Instituto de Investigaciones Fotoatómicas instalado en una rampa de lanzamiento secreta en una falda de una montaña lejana. El Jet Scrander se convirtió en sí mismo en un arma, pues sus afiladas alas podían partir por la mitad a un robot. Aún así, el Jet Scrander se le instaló un sistema de disparo de surikons llamadas también espuelas de plata o cuchillas de la Cruz del Sur. El hangar El Mazinger Z ha de ser recargado con energía fotónica. Es por ello que ha sido colocado en un hangar especial en el Centro de Investigaciones Fotónicas. El robot descansa secretamente bajo una piscina de agua, que deja pasar la luz del sol, pues la energía fotónica, es la que se crea de la unión de un reactor de japanium y la energía lumínica. Cuando desean que El Mazinger Z se recargue con rapidez concentran energía fotoatómica y lo bañan directamente con ella. En el momento que Koji necesita de su robot, la piscina del andar se retira, abriéndose por la mitad y se alza la plataforma sobre la que descansa el erguido robot una vez acabado de alzarse la plataforma, capaz de levantar las 20 toneladas que pesa el Mazinger cajote y hace descender el planeador sobre la cabeza de su compañero. Es entonces cuando se activa el robot y esta alza los brazos como desperezándose, y refulgiendo la luz del sol. El Mazinger Z ha despertado y despliega todo su poder. Pese a no formar parte del robot, la barrera de energía juega un papel de gran importancia para defender al Mazinger Z y a todo el instituto. Esta barrera se despliega a través de una serie de proyectores que están dispuestos regularmente alrededor del instituto y que concentran su haz sobre una antena que está sobre el pináculo superior del edificio central. Instalaciones aledañas. Los proyectores dispersan unos haces de fuerza que forman una barrera impenetrable. Algunos monstruos, intentándolo, han llegado a destrozarse. Aún y con esto, el Dr. Gil ha creado diversas bestias que han conseguido atravesar dicho escudo, haciendo necesario modificarlo en numerosas ocasiones reforzándolo. Así la barrera ha cambiado su fisonomía, adoptando desde una forma hemisférica, a una forma cristalina. El traje de Koji Kabuto traje aislante de color rojo, sin especificar si es cuero o queblar, con refuerzos de color amarillo en rodillas, hombros y codos que se complementaba con guantes amarillos acolchados que le protegían el antebrazo y botas de caña alta amarillas casco blanco con visera retráctil protectora para los ojos anclajes en el asiento, pero sin dotarle nunca de un cinturón de seguridad pistola energética, sin munición reloj radioteléfono transmisor para avisarle en caso de emergencia. Robots ingenios de la serie. Robots aliados. Afrodita, fue construida, según fue revelado en episodios posteriores, como un robot civil o de carga. Afrodita. Al igual que Mazinger Z, es un robot tripulado al que se accede mediante una nave planeadora, protegida por una cúpula hemisférica que va impulsada por dos microcohetes direccionales y que se sustenta sobre cuatro patas retráctiles, que están calzadas por unas pequeñas ruedas. La nave de Sayaka también es usada como medio de transporte en muchas ocasiones. Yumi acaba por reforzarlo con Superaleación Z y le instala los famosos misiles pectorales. Las palabras pechos fuera nunca fueron pronunciadas en la serie .38 aunque Afrodita nunca tendrá la potencia del Mazinger, y tras muchas reparaciones, acaba siendo destruida Minerva X, robot antológico de la serie original. Minerva X no apareció en la primera emisión en España. Se trata de un robot con apariencia femenina diseñado por el Dr. J.Z. kaguta y cuyos planos son robados por el Dr. Hill, que consigue construirla. Sin embargo, careciendo de aleación Z, la construye de super acero Aparte de contar con los mismos poderes de Mazinger Z, la característica principal de la Minerva X es un misterioso circuito, diseñado por J.Z., que ni siquiera el Dr. Hill sabe para qué sirve, ignorando el circuito la activa para destruir a Mazinger, pero cuando Minerva se aproxima a su contrincante, el Dr. Hell pierde el control del robot y la Minerva X se sobrecalienta, llora y se desmaya. Resulta que el circuito era para sincronización entre Mazinger y Minerva, para llamadas de alarma entre sus computadoras de abordo haciendo los compañeros, gracias a su programación, esta no puede dañarlo. Sin embargo, debido a estar construida con superacero, y no de aleación Z. No puede soportar las poderosas ondas que emite Mazinger Z y por eso se sobrecalienta y surge refrigerante de sus ojos, provocando la ilusión de que llora. Al enterarse de esto, el Dr. Hell manda al otro robot para que destruya a Minerva antes de que sea reconstruido y se vuelva contra el Boss Robot, harto de que Sayaka no le haga caso y de que Koji se lleve todos los triunfos. Boss decidió tomar cartas en el asunto y enmascarado, secuestra a los científicos del Instituto de Investigaciones Fotoatómicas para que le construyeran un robot con chatarra. Al principio, los científicos se negaron a participar con los desconocidos secuestradores, pero al ver a Bosch, se avinieron y con retazos de estufas y neveras le construyeron un robot, ahora hace de comparsa de sus hermanos mayores y aunque suele romperse por todos los sitios, y en ocasiones no encuentra ni su propia cabeza, hay veces en las que puede presumir de que ha sido de gran ayuda para ambos, e incluso sin él en alguna ocasión el Mazinger y la Afrodita, podrían haberse visto perdidos Diana, retirada del combate afrodita. Sayaka recibió la diana, un robot mejorado, que puede lanzar un rayo fotónico denominado escarlata. El planeador de Sayaka fue sustituido por una motocicleta, que ascendía hacia la cabeza de la diana a través de una rampa creada por un rayo de luz multicolor llamado rayo aurora, que lanzaba el propio robot mientras Sayaka exclama rayo aurora, ven por mí, en el duelaje hispanoamericano, cuando se proponía acceder a su uso. Robots ingenios enemigos, monstruos mecánicos brutos mecánicos, kikaijus. Estos robots eran en su mayoría autónomos, salvo dos de ellos, que fueron controlados por el varón Asura y el conde quien respectivamente. Algunos asemejaban animales, otros bestias mitológicas y algunos otros tenían forma humanoide. Incluso hubo uno que rindió homenaje al varón Asura tras su muerte adoptando su fisionomía. En la series se distinguen una evolución en los mismos. Los primeros son claramente inferiores a Madding Z y en un enfrentamiento directo son incapaces de vencerlo, como se ve en el capítulo 2. Por esta razón la estrategia del barón y el Dr. G es arrastrar a Mazinger a lugares peligrosos, agotar su energía o desconectarla por golpes. Sin embargo, con el tiempo comienzan a surgir ingenios como varas K9, que si sí pueden perforar, fundir o cortar en pedazos el blindaje de la ultra aleación Z. Tan siendo espectaculares las capacidades de los brutos mecánicos las fortalezas enemigas despliegan unas cualidades asombrosas. Fortaleza Submarina Salude, es la primera en aparecer y la primera en ser destruida. En palabras del Dr. Hill era tan eficaz como mi ejército de brutos mecánicos. Con una altura de varios pisos alberga en su interior un dique inundable para alojar submarinos y brutos mecánicos, puerto, aeropuerto, ciudad submarina, sala de control, sala de máquinas. Además, su torre replegable puede rotar a tal velocidad que levanta el agua a su alrededor para crear un vacío por el que puede tragar a buques de gran tonelaje. 42 quedó destruida en el capítulo 39 el despreciable varón Asura muriendo toda la tripulación. Fortaleza Submarina Bod, también conocida como Budo, aparece al final del capítulo 43 la misión de la guerrilla paracaidista y sus capacidades no se describen. Al contrario que su predecesora, tiene forma de submarino y en la parte superior muestra una cara con boca de la que sale un torbellino de gran potencia. Tanto es así, que Mazinger debe escapar poniendo a máxima potencia el jet Skrander. Más notables son las capacidades de la nave asignada al Conde Brook, que en Fortaleza Volante Gore, Aparece en el capítulo 40 el diabólico comandante De Brocken. El ingenio en sí es un sesmotor capaz de alojar en su interior un bruto mecánico de 18 metros, una tripulación de varios cientos de personas y otras aeronaves de pequeño tamaño, además del equipamiento, los suministros y el combustible para volar durante un mes sin repostar y sin aterrizar en ningún lugar de la Tierra. Con toda la fortaleza Gore puede camuflarse y generando nubes, cuenta con una capacidad furtiva al radar. Rayos para desviar armas como los puños de Mazinger y su estructura es capaz de resistir el impacto de un Boeing 747 en vuelo sin averiarse ni deformarse. Si te gusta este vídeo dale un me gusta y compártelo para poder seguir ofreciendo más contenidos. Gracias, gracias, gracias.